La idea es que a través del arte podamos visibilizar lo que es la violencia machista y que tomemos conciencia de la cantidad de mujeres que mueren a causa de esto. La muestra es... Eh, ...el resultado de un trabajo colectivo con 286 mujeres que abordamos en el 2015... ...los nombres y las edades de las víctimas de feminicidio de ese año. Y las víctimas del año pasado, que ya están, ya hecho el, el informe de cuántas son... ...las vamos a expresar en una intervención que vamos a hacer en la calle... ...con la gente de acá de la universidad y ahí van a estar eh, representadas las mujeres... ...asesinadas el año pasado de las cuales, de las 295, 7 son de la provincia de Entre Ríos. Las feministas decimos que si tocan a una, Tocan a todas, bueno, esto va a ser, el espejo es como una demostración de que si tocan a una se refleja en todas, ¿no? Que no, ninguna de nosotras quedamos fuera de este riesgo, de esta posibilidad de, de ser asesinadas o de ser violentadas por, por el patriarcado. Puntualmente en este usamos mariposas porque la mariposa es el símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer y usamos el hilo y la aguja porque las mujeres hemos sobrevivido muchas veces gracias a eso y, y muchas veces usamos la aguja como denuncia hay muchas experiencias en el arte de mujeres que, que expresan lo que sienten o lo que les pasa a través de un bordado entonces tomamos esa tradición de mujeres de que por ahí te dejan con el hilo y la aguja para la tarea doméstica y le hemos encontrado la vuelta para usarla para denunciar y bueno hacemos lo que han hecho muchas mujeres y bordamos y lo hacemos con alegría pero con la conciencia de que estamos representando a cada una de estas mujeres que hoy no están